Hola, este es el segundo vídeo sobre el tutorial de diseño de circuitos digitales con VHDL. Hoy vamos a ver el multiplexor. Este tutorial lo vamos a dividir en dos partes y esta va a ser la primera parte. En el primer vídeo vimos este esquemático. Vimos que esta es la entidad y esta es la arquitectura en puertas. En esta sentencia concurrente de esta arquitectura se tiene todo el circuito. Aquí está la puerta OR. Aquí está la puerta AND con el inversor y aquí está la otra puerta AND. Vimos también que este circuito se podía describir con tres sentencias concurrentes, declarando primero las señales intermedias y luego esta puerta AND, esta otra puerta AND y la puerta OR. Vimos también que el orden es indiferente. Podemos tener las sentencias concurrentes en el orden que queramos. Vamos a analizar en detalle este circuito porque muchas veces en el diseño VHDL nos pensamos que estamos programando software y nos olvidamos que en realidad lo que estamos haciendo es hardware, e incluso a veces nos olvidamos qué es lo que hacen las puertas lógicas. Como repaso vamos a ver este circuito. Recordemos la puerta AND, la puerta AND tiene esta tabla de verdad, y si tenemos un 0 en el puerto B de la puerta AND, este 0 hace que la salida sea 0. Por lo tanto, podemos considerar que cuando en la puerta B hay un 0, la salida será 0 y no deja pasar a A. Por otro lado, si tenemos un 1 en el puerto B, lo que tenemos a la salida es el puerto A. Por lo tanto, un 1 en la puerta B deja pasar a A. Así que se podría considerar que B deja o no deja pasar a A según lo que valga. Si vale 0, no deja pasar a, a, y si vale 1, deja pasar A. Vamos a analizar este circuito. Si tenemos un 0 en la señal de selección, tendremos un 1 en esta puerta AND, y tendremos un 0 en esta otra puerta AND. El 1 de la puerta AND dejará pasar a P0, y el 0 de la otra puerta AND no deja pasar a P1, y por lo tanto tendremos un 0 a la salida en la señal S1. Vamos a analizar ahora lo que pasa en la puerta OR. Recordamos la tabla de verdad de la puerta OR. Y si tenemos un cero en el puerto B, lo que sucede es que en la salida tendremos lo que hay en el puerto A. Por lo tanto, deja pasar. Ocurre lo contrario que ocurría en la puerta AND. Un cero en el puerto B deja pasar A. Por lo tanto, podemos cambiar digamos, este color rojo a verde, indicando que deja pasar en esta puerta OR. Y esto hará que la señal P0 pase a la salida. Así, si la selección es 0, a la salida tendremos lo que haya en P0. Vamos a ver qué pasa cuando la selección es 1. Cuando el puerto de selección es 1, tendremos un 0 en esta puerta de AND de arriba y tendremos un 1 en esta puerta de AND de abajo. El 1 de la puerta de AND de abajo dejará pasar a P1... Mientras que el 0 de la puerta AND de arriba no lo deja pasar y a la salida tendremos un 0. Como ese 0 está en la puerta OR, deja pasar a P1 y a la salida tendremos P1. Así que si la selección es 1, la salida tendremos P1. Esto también se puede ver en la tabla de verdad de este circuito. Si la selección es 0, tendremos un 1 en esta puerta y pasará P0 a la salida. Por lo tanto, lo que tengamos en P0 pasa a PS la salida. Por otro lado, si tenemos un 1 en la selección, como tenemos un 1 en esta puerta, pasará P1 a la salida y lo vemos en la tabla de verdad, lo que hay en P1 lo tenemos a la salida. Esto, como seguramente sepas, es un multiplexor. Cuando la selección es 0, pasa a P0. Y cuando la selección es 1, pasa a P1. Vamos a ver cómo se describe este multiplexor en VHDL. Aquí tenemos la entidad de este multiplexor con los puertos de entrada y salida. Y este multiplexor se podría describir de esta manera antes lo vimos cómo se escribían puertas pero ahora vamos a utilizar una descripción comportamental y por eso llamamos a esta arquitectura behavioral del inglés comportamental la podemos llamar como queramos normalmente se llama así en inglés pero puedes ponerle incluso el nombre español comportamental o lo que quieras una cosa importante que destacar es que los valores de los bits se escriben con comillas simples como vemos en esta sentencia se puede traducir un poco al español y es que la salida PS es igual a P0 cuando la selección es 0 y si no es P1, justo lo que hemos descrito. Vemos que es un lenguaje más cercano al lenguaje humano y por lo tanto hemos subido un poco el nivel de abstracción del circuito. En vez de describirlo en puertas que no es tan claro lo que hacía hasta que lo analizamos, ahora con esta descripción nos queda a los humanos bastante claro lo que hace. Existe otra manera de describir este comportamiento que es por medio de procesos. El VHDL tiene unas sentencias concurrentes que se llaman procesos. Todo este proceso es una sentencia. Al principio del proceso hay lo que se llama una lista de sensibilidad, que son las señales que se leen del proceso. Por ejemplo, la señal de selección se lee en esta condición. La señal P0 se lee al asignarla a PS. Y la señal P1 también se lee aquí al asignarla a PS. Más adelante explicaremos más sobre la lista de sensibilidad. Por ahora decir que en la lista de sensibilidad se ponen las señales que se leen del proceso. Resumiendo, hemos visto que el multiplexor se puede describir en puertas, en una sola sentencia. En tres sentencias con puertas también. Y todas las variaciones de dentro de estas. Y también hemos visto que se puede describir en una sentencia concurrente y en un proceso aquí vemos la sentencia de las puertas las tres sentencias de las puertas la sentencia concurrente con when y el proceso con if el multiplexor que acabamos de ver tiene solo un bit en los puertos de entrada vamos a ver cómo se diseñaría un multiplexor que tuviese buses a la entrada es decir unas señales que tuviesen más de un bit en este caso este multiplexor tiene 4 bits en los puertos P0 y P1 y a la salida también tiene 4 bits. Este multiplexor se puede realizar poniendo cada uno de los bits individuales. Aquí tenemos el multiplexor del bit 0, el multiplexor del bit 1, el multiplexor del bit 2 y el multiplexor del bit 3. Todos ellos están comandados por la misma señal de selección. El puerto de entrada P0 tiene 4 bits y se dirige a cada uno de los multiplexores correspondientes. El puerto P1 de entrada también tiene 4 bits y se dirige a cada uno de los cuatro multiplexores y la salida se unifica en el puerto de salida que también tiene 4 bits. Si la señal de selección es 0, activa las entradas 0 de cada uno de los multiplexores y los 4 bits del puerto 0 irán a la salida. Si en vez de un 0 tenemos un 1, ocurrirá lo contrario y los 4 bits del puerto 1 irán a la salida. ¿Cómo se describiría este multiplexor en VHDL? Por un lado hay que indicar que los puertos son vectores, y se utiliza el STD Logic Vector. Se recomienda utilizar el rango siempre de la misma manera, en este caso de mayor a menor, por eso se pone down to, también se podría poner 0 to 3, pero la costumbre es hacerlo siempre de mayor a menor y siempre terminar en 0, es decir, de 3 a 0. No sería recomendable poner, por ejemplo, de 4 a 1, excepto excepciones, pero nosotros no las vamos a usar porque estamos empezando. La sentencia concurrente con when sería esta y el proceso sería este. Vemos que esta sentencia y el proceso es exactamente igual que los que utilizamos con un bit. Lo único que cambia es que las señales, en este caso, en vez de un bit, tienen 4 bits, pero la sentencia es exactamente la misma. Acabamos aquí la primera parte del tutorial sobre multiplexores. En el próximo video ampliaremos los multiplexores para casos más complejos. Gracias por ver el vídeo, un saludo, hasta luego.